con línea 6. Dirección El Rosario. Martín Carrera. Próxima estación. Oltero. Anticipe su descenso. Próxima estación. La Raza. Correspondencia con línea 5. Dirección Panticlán. Politécnico. Próxima estación. Platelolco.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 Anticipe su descenso. Próxima estación. Valderas. Correspondencia con línea 1. Dirección: Panticlán. Observatorio. Próxima estación: Niño Héroe. Poder Judicial, Ciudad de México. Anticipe su descenso. <tose> Próxima estación. Hospital General. Anticipe su descenso. Próxima estación. Centro médico. Correspondencia con línea 9. Dirección. Pantitlán. Tacubaya. Próxima estación. Etiopía. Plaza de la Transparencia. Anticipe su descenso. Próxima estación Eugenio Anticipe su descenso Próxima estación División del Norte Anticipe su descenso Próxima estación Capata Correspondencia con línea Dirección e Próxima estación Coyoacán Anticipe su descenso